Bien, eh, para nosotros eh, un eh, placer eh, poder eh, conversar estos eh, próximos minutos con la persona que sin duda está generando mucha expectativa. ¿no? Él, él hoy prácticamente se ha quedado con casi, casi todos los titulares eh, más destacados de la prensa nacional. Eh, quiero, por supuesto, eh, manifestar mi... Mi agradecimiento por la gentileza que viene, eh, que tiene para venir a acompañarnos acá. Lo hemos presentado ya en nuestro resumen informativo, hemos dicho que él es eh, paseño. Eh, hay una duda respecto a su edad, unos dicen 55, otros decimos 56, ahorita lo vamos a aclarar. Eh, es eh, maestro ¿sí? de la escuela normal, pero además es abogado. ¿sí? Es eh, justamente eh, la persona que, insisto, en eh, no sé si vio ya la, la prensa nacional, ¿no es cierto? está eh, llevándose prácticamente los, eh, todos los títulos, ¿sí? Aquí lo tenemos, este es en el diario, vean acá, ¿no es cierto? Tenemos acá el periódico Página 7, ¿sí? Que también lo destaca, ¿sí? Bien. Ahí lo tenemos entonces. Queremos eh, agradecerle la gentileza a don Pedro Calizaya Aro, ¿Cómo está doctor? Flamante defensor del pueblo de Bolivia. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo boliviano. Eh, es importante compartir con ustedes eh, el, el inicio de esta gestión. Eh, vos, a tus órdenes. No, bueno, un placer. Quizás para, para entrar en detalle y conocer un poquito a quién se va a encargar justamente de esta importantísima institución eh, en Bolivia, que bueno, ha tenido pues eh, nombres de, de lustre como doña Ana María Romero de Campero, ¿no es cierto?, quien va a olvidar el paso de, de doña Anita, ¿no es cierto?, por esa institución, le dio un lustre extraordinario. Y bueno, pues otros eh, que han ido también cumpliendo su, su tarea allí. Eh, es un desafío sin duda muy importante, una de las más caras al, al anhelo de la gente, del pueblo, ¿no es cierto?, que es justamente la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas, de las y los ciudadanos. Eh, quisiera empezar con algunos datos suyos, ¿no?, que la gente lo conozca. Usted es paseño, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿De, de dónde? ¿De La Paz mismo? De La Paz, sí. Tengo mis padres, eh, mi papá que era de Laja, de la localidad de Laja. ¿A qué se dedicaba su papá? Era Fabril. Era, eh, ¿Dónde pues, trabajaba? En la fábrica de vidrios y cristales de la zona de Purapura, ahora ya no... Lux ya no es... creo que se llamaba, ¿no? No, era vidrios y cristales, así... ¿Vidrios y, cristal. vidrios y cristales? ¿Él era fabril? Era fabril. ¿Había llegado de Alaja él? Sí, era de, de Laja. Mi madre es de la eh, de Camacho, de la provincia de Camacho. ¿De qué, de qué comunidad? O de de qué? la lo, eh, localidad de Ambana. ¿Ambana? Se, así, sí. ¿Y cómo se encuentran una ambaneña y un lajeño? Ah, eh, la migración, ¿no? La migración en, en La Paz. ¿Dónde se encontraron ellos? En La Paz. En la Aquí Paz, en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz. ¿Su papá Fabril y su mamá qué se dedicaban? Ah, mi mamá era eh, vendedora de, de verduras en la calle. ¿En qué lugar vendía su mamá? Eh, pues eh, antes eh, vivían, eh, vivíamos en El Alto, entonces eh, en El Alto era la... la... ¿El lugar donde sí, ella vendía? Sí, sí, el lugar donde vendía. Luego nos trasladamos a... Eh, todavía tenemos la casa que adquirieron eh, es, frente al cementerio general, ¿no? en, en la zona Calle Ampaya. Y bueno, eh, ese es más o menos la, el la origen. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el papá? Julio sí, Callizaya, sigue. y ya falleció. Falleció el falleció papá. Falleció, ¿Hace sí. mucho? Sí, el 2005. El 2005 ya son varios años. Correcto. ¿no? ¿La mamá? Vive, vive todavía. ¿Cómo se llama? Eh, Candelaria Aro. Eh, vive conmigo. Eh, soy hijo... Eh, que está a su lado, eh, su hijo único. ¿No tiene, ¿No tiene hermanos usted? Hermanos así de sangre no. no ¿Fue no. hijo único? Sí. Cosa rara, ¿no? Sí. Porque en esos tiempos solían tenerse dos hijos, tres, cuatro. Hoy sí, es, es casi una cosa normal que tengan un hijo, si es que lo tienen. Uno, vea, exagerando dos, pero... Claro, ¿no? En esos tiempos era, era frecuente. ¿Ustedes vivían entonces en el cementerio, en la zona del cementerio? Sí, frente al cementerio general, sí. No, no digo cementerio la zona, pero en, frente al cementerio frente general. Frente al cementerio frente general. Al cementerio. Eh, ¿Sus primeros recuerdos de niño, de, de Changuito? ¿qué, ¿Qué es lo primero que, que recuerda usted de, de, de su infancia, de sus primeros momentos? Yo viví en un momento en el que eh, estábamos ahí en la infancia eh, en el gobierno de la UDP y... Y hacíamos fila eh, por, por el pancito ahí ah, desde las horas de la madrugada, ¿no? Eh, también ha sido un momento muy importante porque lo familiar nos permitía compartir, ¿no? Eh, no sé si tú eh, también recuerdas, eh, eh, comíamos tostado porque no había pan eh, Hacíamos una serie de actividades en Comías la colegio. Comías tostado cuando había tostado. Cuando había, había tostado, tostado, porque no había tostado también. Era tan sí. lo que había que era, que era sí. difícil. O sea, tus primeros recuerdos entonces, UDP. Sí. sí. ¿A qué colegio fuiste? Al colegio, bueno, a la escuela Max Toledo, que está en la avenida Collasuyo, de unas tres cuadras de, de lo que era mi casa. ¿Ahí fuiste kinder? o eh, No, eh, todo primaria, básico en ese ¿Tú, entonces. ¿Tú kinder recuerdas? No. Eh, estuve en, el, en la escuela eh, Teniente Calatayud. Teniente Calatayud. Calatayud por sí. la misma zona. Por la misma zona también. Correcto. Y después el colegio, ¿cuál fue? Max Toledo. Max Toledo. Max ¿Qué ¿Hiciste Toledo. primero básico hasta? Quinto. Hasta, en ese quinto. Centro, hasta quinto era el básico. Era quinto ¿no? básico. Sí, quinto Exacto. básico. Después sí. venía intermedio. Después venía intermedio. Y después medio. Sí, lo hice intermedio en el colegio 18 de mayo, Fabril, ¿no? ¿Ahí mismo también por la zona? En, en Villa Victoria, en Villa Victoria, por la Quintanilla Suazo. ¿Ya? ¿Y medio? Y medio en el Colegio Villarruel y parte en el Germán Buch. Dos poderosos colegios, poderosos tradicionales colegios, colegios. colegios. Saliendo bachiller del Buch. Sí, del, Buch. Buch, correcto. del Buch. ¿Qué sí. año fue eso? Ay, no, no, ahorita. <risa> y ahorita vamos a develar mi edad también. Sí, no, pero 55, 56, no, no pasa de eso. Sí, sí, sí, efectivamente. Son varios años ya, exactamente, no no nos recuerdo. Pero sí, el Butch, el colegio Butch ha sido el que... Ah, ha sido la, eh, el colegio en el que... Correcto. Me ¿En, ¿En qué era bueno Pedro en el colegio? ¿En qué materia se destacaba? Me gustaba mucho matemática, física... O era, era de sí, esos, así sí, medio, sí. medio nerds, que decimos ahora. Sí, ¿no? Tuve la oportunidad también de estudiar en la escuela industrial. Ajá. Sí, en la escuela. Había un concepto de mi padre que era muy importante. Él decía que mientras más oficios tenga una persona, eh, ...pues mucho mejor se va a poder defender en la vida. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces me hizo qué, estudiar y... eh, sí. electrónica, electricidad, hasta costurería, ¿no? Eh, eh, pues, eh, pues hicimos de todo, estudiamos de todo. Y en la escuela industrial yo estudié mecánica general. ¿Cuántos años? Eh, era hasta técnico medio ya. y eran cuatro años... Terminando, años. terminaste la. Eh, claro, hemos terminado, tengo mi título ahí, hicimos una práctica justamente en la fábrica de vídeos donde mi papá trabajaba. Qué increíble. Sí. ¿Se encontraron ahí ustedes? Nos encontramos ahí. Qué lindo, sí. Qué momento. Estuve haciendo tres meses de práctica para la titulación. Fue un, eh, una experiencia muy, muy importante. Esa, eh, o sea, mi padre tenía un impulso eh, de, de, de, de, de insertarme en todas las actividades. De sí, El concepto de él es que tenía que vivir la. la Qué bueno. La experiencia, y, ¿no? Y, y las materias que más le costaban a Pedro, ¿cuáles eran en el colegio? Digamos, si era bueno para matemática, uh -huh. física, las que menos, menos, así un poco más complicadas. Eh, bueno, no me gustaba leer mucho, así <risa> debo de conocerlo. Yeah. Pero al final terminé, pues, con... Con leyendo. eso y ¿no? sí, leyendo bastante, ¿no? Correcto. Sí, porque... Eh... ¿Educación física era fuerte o más o menos? No, no, hasta no. ahora yo eh, tengo no, ciertas no... limitaciones, no claro. no sé jugar fútbol, eh, claro, es claro. algo que es, me, me ha limitado bastante, cosas. ¿no? Eh, cuando estaba eh, Pedro terminando el colegio, cuarto medio en ese tiempo, uh -huh. eh, ¿ya había decidido que estudiar o estaba ahí todavía un poco digamos dilucidando por dónde voy, etcétera? Surgió lo de mecánica que fue lo primero que... Sí, eh, sí. La primera la primera Academia, formación, diríamos, sí, sí. ¿no? ¿Sí? ¿no es cierto? Académica. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó luego, después de terminar, eh, uno se imaginaría un flamante técnico de la Pedro Domingo Murillo, mecánico. ¿Qué va a hacer? Va a abrir un taller, ¿no es cierto?, o se va a ir a trabajar a un taller mecánico. Sí. ¿Fue así o, o, o hubo un cambio de rumbo por ahí? No, no, eh, no fue así. No abrimos el taller. Eh, eh, hubo un esfuerzo de mi padre por insertarme, digamos, en estas actividades. Pero no, no, no fue así. Eh, hemos orientado más bien nuestra vida hacia el ámbito universitario. Y al, al ámbito de la normal, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad en ese entonces de ser maestro interino. Eh, Trabajábamos en la ciudad del Alto, en la unidad de, educativa de Lizardo Pérez, en la mañana. En la tarde estudiábamos en la normal eh, de Alto Brajes, o sea, del Alto nos veníamos hasta, hasta alto, alto Brajes. Brajes. Sí, y en la noche estudiaba Derecho en la UNSA. Ah, ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Entonces, eh, ha sido un proceso muy interesante porque desde que yo tenía 18 años aproximadamente, hemos empezado a trabajar. Eh, porque esa era la dinámica. ¿Cuál fue el familia. primer trabajo? Eh, hemos trabajado primero eh, cuando estaba en la Escuela Industrial de, en una cerrajería. ¿no? Que, ¿En una cerrajería? Sí, efectivamente, que está ubicada hasta ahora, recuerdo, en la zona de Tembladerán y Final, Buenos Aires. Recuerdo eh, que mi padre fue donde el eh, maestro cesajero. Era, era, era su amigo, digamos. Claro, su amigo, hecho, por favor, recibile a mi hijo, tiene que practicar lo que está aprendiendo en la escuela industrial y pues ahí hemos empezado así a, a, a hacer la y, la, la, y, la y pagaban o no pagaban en la cerrajería? Um, simbólico, simbólico, simbólico. los pasajes sí digamos, ¿no? pero mi padre quería que aprenda es la, la gran experiencia ¿no? de, de vida que él quería que Correcto. Que y Pedro hacer. era puntual digamos llegaba siempre puntual eh, terminaba el trabajo y recién se iba o cómo no, era la con, cosa con las limitaciones que siempre la juventud eh, claro. eh, presenta no sí claro. pero era bien interesante porque pues eh, ver a Pedro con Overol con las manos así, pues. Con grasa. Con grasa. Transpirando. Sí. ¿no? O comer eh, en el mercadito de ahí de Tembladerán y, ¿no? Pues es una experiencia inolvidable. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Eh, entonces, eh, termino, ¿terminaste primero eh, la normal o la universidad? La normal. Primero la normal. Primero la normal porque solamente son cuatro años, ¿no? Correcto. Sí. En los cuatro años se terminó. En termina. los cuatro años, sí, se ya. terminaron. Titulado como maestro. Titulado como maestro Correct. normalista. Entonces uno se lo imagina después a Pedro con su folder ahí en la en la calle Gimani, sí. buscando un lugar donde lo manden a trabajar. Sí, no lo Fue que ¿Fue más pasa, o menos así? Sí, no, como yo ya estaba como maestro interino, claro. entonces eh, ya continué nomás... Como con, titular. Como titular, ¿no? En la misma escuela. En la misma Elizando escuela. Elisardo Pérez. Elizardo el Pérez, ahí empezamos, ¿no? Buenísimo. Está ubicado en... En la, en la zona Villa Esperanza, por donde el complejo deportivo Fabril, por ahí. Ah, sí, buenísimo, sí. buenísimo. Uh -huh. eh, y después la universidad, obviamente, la UNSA ¿no? Sí, en la UNSA, la UNSA hemos UNSA. Eh, culminado. ¿Cuántos años después? Eh, un año después un año aproximadamente, después. sí. Un año, o mira, sea, igual, en así. los cinco años que Sí, en los cinco previo. años hemos terminado, hemos dado nuestro examen de grado. Eh, ¿Con cuánto de nota? Eh, no, eh, tenemos una eh, aprobación plena convención honrosa eh, en el área civil, ¿no?, esa ha sido la, la... Y eso me ha dado curso también. Yo recuerdo a un profesor mío, el doctor José César Villasuel, que decía, a los mejores alumnos aquí vamos a llevar donde mi esposa, que es juez, y van a ser ustedes pasantes, decía, ¿no? ¿Y? Entonces eh, fui su ayudante, auxiliar de docencia, y le pedí, pues no, que cumpla el, su del palabra, doctor Villazuel, Villazuel. sí. Ya. Entonces me llevó al juzgado noveno de instrucción, que era la doctora Blanca Larcón, la, la jueza. Y pues ahí empezamos nuestra vida también judicial, ¿no? ha sido muy interesante. Las primeras luces, las diríamos, primeras ya, luces. ya como abogado. Sí, no, todavía como estudiante. Ah, como, estudiante sí, como estudiante todavía. todavía. ¿No? Y después como abogado, ¿cómo, ¿cómo se dilucida la situación de eh, soy maestro, estoy trabajando en una escuela y ahora soy abogado? ¿Qué hago? ¿No? Sí, ya, no, ya difícil hacer las dos cosas a la sí, vez. Sí, sí, hemos tenido que dejar el magisterio ya prematuramente. Eh, ha servido eh, para que yo pueda continuar estudiando en la universidad, efectivamente, pero ya no ha habido eh, la posibilidad de, de, de ya mantenerse en el magisterio. Entonces, eh, hemos ingresado a los juzgados ya como secretario abogado. Hacer carrera judicial, Hacer diríamos. carrera judicial. ¿no? ¿Nunca bufete particular? No, no he tenido la oportunidad de, de ello. Eh, después de ser secretario de juzgado, hemos entrado a la defensa pública. No me acuerdo ahí hemos tenido la posibilidad de estar en un programa de, de USAID, ¿no? eh, que en ese entonces estaba apoyando al Ministerio de Justicia, el cual era parte de defensa pública. ¿no? Ajá. Entonces, eh, hemos estado eh, inicialmente como defensor público del alto. ¿no? Correcto. Cuando hacía la, el examen de grado, preparó el examen de grado y el énfasis estaba puesto en Derecho Civil, eh, ¿en ese momento no se cruzaba todavía la especialidad de Derechos Humanos? No, era, no. ¿Era algo todavía no, no algo ni siquiera remotos, pensado? Sí, algo algo remotos, sí. remoto, sí. ¿En qué momento se cruza la vida profesional de, de Pedro con el tema de Derechos Humanos? ¿En qué circunstancia? Después de ser defensor, eh, bueno, eh, después de ser secretario de abogado, entrado a la defensa pública y es el primer contacto que tenemos con, con los derechos humanos. Pero es muy interesante, la defensa pública brinda asistencia a, a aquellos detenidos ¿no? en las cárceles que no tienen abogados, no tienen suficiente dinero para contratar un, un abogado. Entonces nosotros íbamos a las cárceles, San Pedro, Chonchocoro, el cof de Obrajes, etc. Hace rato veía, estaba recordando ¿no? que veníamos acá a este centro de orientación eh, que está al lado y pues hacíamos las visitas, eh, teníamos una dinámica de trabajo muy interesante y ahí es donde uno empatiza ¿no? con, con la gente. Y ahí marcó un poco la sí, vida. Marca es decir. la vida. Ahora sí. yo me dedico definitivamente a eso. Sí. Eh, ¿Hubo algún momento en el que Pedro se encontró con, la, con el Defensor del Pueblo, con la institución de la Defensoría del Pueblo? ¿En algún momento trabajó allí? ¿Tuvo algún acercamiento? Efectivamente. Después de, eh, de la Defensa Pública, eh, des, después de ser defensor público, fui el responsable de, de la Defensa Pública del Alto. Y en ese contexto es que conozco a los a amigos de la Defensoría del Pueblo del Alto, ¿no? ...y empezamos a tener una compatibilidad por la finalidad que tenemos, ¿no?, de la defensa de ¿Qué de año derechos? más o menos fue eso? Fue, creo que el 99, 2000, no, no se acuerda. ¿Hace más decir. de 20 años? Sí, efectivamente. ¿Se acuerdan los, algunos nombres de algunas personas que trabajaban en ese momento en el defensor en el alto, eh, en la a, defensoría? Eh, Juvenal Rocha, eh, Roberto Quirós, Marina Vargas... Eh, eran eh, personas que, que trabajaban eh, que ya tenían además ya una, tenías, una experiencia ¿no? una experiencia en el, en el tema, en el tema. entonces eh, se presentó una convocatoria pública en la Defensoría del Pueblo eh, postulé, gané la, la, la convocatoria y me fui como investigador de quejas en, en la Ciudad del Alto ¿no? ese era el primer cargo, es el la primer cargo que he tenido ¿Qué, en fue, la ¿Qué, ¿qué fue? ¿qué año más o menos? El, ¿no? el, 2000, el 2000, sí, 2001 algo así eh, ha debido a ser entonces, estuve aproximadamente unos ocho meses ahí en el, en el alto. ¿Defensora Ana María Romero en ese Ana momento? Ana María Romero. Sí, Ana María Romero. Entonces, eh, hubo una convocatoria interna para ser eh, jefe de gestión directa, un poco, más o menos un jefe intermedio de, de los investigadores. Postulé y me vine a La Paz. Me vine o sea, a la Paz. Ganaste el... Gané, gané el la convocatoria interna. Después hubo una otra convocatoria para jefe de oficina La Paz... Me, me presenté y ganamos también esa, esa jefatura de la oficina de La Paz, todavía con, en la gestión de Doña Anita Y finalmente estuvimos ahí varios años, eh, vino la gestión de Waldo Albazacín y ahí en esa gestión sacaron una convocatoria para jefe nacional de, de quejas. Entonces me postulé y gané también esa, esa postulación. Y finalmente vino la gestión de Rolando Villena, estuvimos acompañándolo un par de años y pues ya abandonamos la... ¿Cuántos situación? años en total vinculado entonces a la Defensoría? Eh, diez años y ocho meses aproximadamente. Mucho sí, tiempo. Muchas tiempo. O sea, 11, tiempo. Sí, tiempo. O sea eh, es una especie de retorno a un lugar que uno conoce, un sí, lugar sí. en el que uno estuvo, ¿no? Sí, ayer cuando ingresábamos a la, a la oficina, eh, a, la, a la institución, al edificio mismo, eh, veíamos con nostalgia ¿no? o sea, lo que habíamos dejado hace muchísimos años a, a atrás y particularmente porque habían sido parte de la construcción también, ¿no? de la institución. Antes teníamos ahí, eh, en la Heriberto Gutiérrez, no se acuerda bien la, la calle, eh, una, un edificio, luego nos trasladamos a San Pedro que es el edificio actual... Eh, pues fue un tránsito muy importante ¿no? en la institución fortalecer la construcción misma de, de una lógica de trabajo. Seguro, eh, quizás es demasiado prematuro decir, por ejemplo, eh, cómo estaba la Defensoría en ese tiempo y cómo, cómo está ahora, ¿no es cierto? Hace unas horas apenas sí. ha sido sí. posicionado en el cargo, así que seguramente en un par de semanas o en un tiempo prudencial, seguramente podremos hacer esa pregunta y decir qué cambió, qué, qué funcionó. Pero eh, seguramente a partir de la experiencia de esos más de 10 años en la Casi 11, sí. En, la en el Defensor del Pueblo, sin duda uno seguramente en ese tiempo ha colectado sobre todo algunas limitaciones, algunas dificultades, algunas debilidades dentro de la institución y por supuesto sus potencialidades. Eh, ¿Eso ayuda, me imagino, para, para encarar la tarea o, o no necesariamente? Sí, eh, pues ya conocer la institución eh, por dentro en su funcionamiento es de importancia. ¿no? Eh, hay, una, eh, hay una debilidad actualmente que es la económica, eh, hay que fortalecer la, la institución. Eh, la, el interinato probablemente le ha debilitado la institución eh, porque, claro, no puedes emprender grandes proyectos ¿no? eh, con un interinato y la, la misma gente eh, no va a invertir eh, en, en la funcionalidad institucional. Pero bueno, ese es un tema que hay que ir recuperando ¿no? eh, mm. gradualmente. Entiendo que con la gestión vamos a ir eh, fortaleciendo también esta posibilidad. ¿no? Correcto. Ha tenido un interinato el defensor del pueblo, justamente. Sí. Eh, Nadia Cruz ha estado uh -huh. a cargo de la, de la defensoría que, entre paréntesis, entre paréntesis, esta es una valoración absolutamente personal que de ninguna manera compromete la, la opinión que pueda tener el doctor Pedro Calizaya. Nos parece que ha hecho un buen trabajo. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el parámetro de referencia para hacer esta afirmación? La posibilidad de haber hablado con las víctimas de la masacre del año 2019, las víctimas de Sencata, de Sacaba, de Pedregal, y eh, escuchar de esos testimonios de las familias de las víctimas, de las personas que fueron asesinadas eh, en Sencata, Ritero, en Sacaba y también en el Pedregal, aquí en la zona sur de La Paz, eh, los testimonios que dan cuenta justamente del gran trabajo que hizo la doctora Nadie. ¿Sí? Quiero aprovechar este minuto para para saludar ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso que, insisto, la fuente de información para nosotros, la fuente de ponderación, si usted quiere, para nosotros, es el testimonio de la gente que estuvo al lado de ella en esos momentos terribles, trágicos, dolorosos, eh, que pocos funcionarios se animaban a acompañar a la gente y ella estuvo allá en ese momento tan difícil y tan delicado, soportando una serie de presiones durante todo ese periodo del gobierno de facto de Janine Áñez y sacando adelante una institución. Seguramente será cuestionada, seguramente habrá muchas observaciones sobre su desempeño, pero quiero decirles algo en el momento en el que las víctimas de la masacre necesitaban tener un defensor, una defensora Nadia estuvo allí ¿sí? eh, nuestro, nuestro reconocimiento por esa gran tarea que ha hecho esta, esta persona cierro el paréntesis, eh, vuelvo al tema hablaron con la doctora Nadia y entiendo que se encontraron ayer hicieron una suerte de transición uh -huh. o la van a hacer en estos próximos días eh, ¿Qué están previendo más o menos cómo, cómo, cómo se va a recibir la, la, el defensor Sí, estamos haciendo una transición estamos haciendo un relevamiento de información la parte administrativa, las gestiones realizadas en las diferentes adjuntorías. Entonces, eh, supongo que en curso de la semana y la siguiente semana también ya vamos a tener toda la información y eso nos va a permitir también adoptar algunas medidas. Eh, ahorita tenemos algunas urgencias, como es, es estructurar el, el tema de, eh, del nivel ejecutivo de, de la Defensoría Estamos al pendiente de la designación de los adjuntos. Correcto. ¿Quién designa a los adjuntos? Recordémosle a la gente. Bueno, es un sistema mixto, se podría decir, no. Por un lado, el defensor es el que designa a los eh, delegados adjuntos. Que son tres, ¿no? Es que son tres. Pero eh, estos son ratificados por el Senado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en esa situación para que podamos contar con el equipo necesario. ¿Todavía no hay ninguna decisión respecto a ese tema? No, ¿no? todavía no. Estamos eh, tratando de buscar los mejores perfiles, gente comprometida con el tema de derechos humanos, pero fundamentalmente gente comprometida con, con la población, ¿no? O sea, eh, que sea empática con, con las personas que... Vean vulnerados permanentemente sus, sus derechos. Eso es lo importante creo también que hay que adoptar ¿no? como parámetro de, de, de selección ¿no? en, en, de los futuros correctos Estamos hablando de tres adjuntos que hacen las veces de, diríamos, como suplencia, ¿no es cierto?, ante sí. la eventual eh, falta del defensor, eh, uno de ellos eh, justamente acude para cubrir eh, esa cefalía, que es lo que pasó con la doctora Nadia Cruz, que ella era adjunta, ¿no es cierto?, designada adjunta, y en esas funciones justamente eh, asume la defensoría en el momento en el que sale eh, su antecesor, ¿sí?, ese, ese es el cuadro. Eh, al margen de esto, que tiene que ver más con una cuestión, diríamos, de... Eh, Thank <laughs> you de forma, ¿no es cierto?, de, de completar estos espacios y todo lo demás. Eh, algunos desafíos con los cuales llega el doctor Calizaya a la Defensoría. ¿Qué le gustaría que... Usted está por seis años, ¿verdad? Son seis sí, años. Sí, son seis años. A ratos lo tuteo a ratos enloquecido Bueno, disculpas. Pasa que lo conocemos al doctor de no, sí, haberle sí, sí. hecho una entrevista en otro, en otro momento, así que bueno, ese es un grado de cierta familiaridad sí, con las sí, disculpas sí. del caso, no, sepan no, no, entenderlo. Eh, decía, eh, prioridades. ¿Cómo le gustaría que, eh, por ejemplo, al cabo de seis años, eh, de la, la defensoría que por cierto no hay reelección no es cierto no, el defensor no cumple un mandato de seis años y no puede volver nunca más a ocupar esas funciones cómo le gustaría dejar a la, a la defensoría al doctor Calisaya hoy la está recibiendo así cómo le gustaría cómo la vería de aquí a seis años bueno eh, la gran aspiración que tenemos nosotros es dejar una institución una defensoría del pueblo que se constituya en referente de, ...de la defensa de los derechos humanos. ¿no? Una institución en la que eh, pues la población confíe. Esa es la máxima aspiración. Eh, pues hay que reconocer eh, que hay una interpelación a, en, hacia la institución. Eh, se entiende en muchos sectores poblacionales que eh, pues todavía le falta... A, intervenir en muchas temáticas, en muchos casos, entonces hay que eh, recuperar esa confianza. ¿no? Correcto. Uh -huh. Está muy dañada la, la imagen del defensor, ¿percibe usted? Eh, yo creo que hay cuestionamientos eh, eh, eh, que pueden ser razonables, ¿no? Eh, hay que ir eh, pues afinando esa esa situación. Yo soy yo parto del concepto de que Primero, la institución eh, tiene una competencia fundamental que es la defensa de los derechos humanos. Todo ser humano tiene un derechos humanos y pues independientemente de la postura que se pueda adoptar eh, políticamente, ideológicamente, hay un mínimo básico que hay que eh, respetar ¿no? y esos son los derechos humanos. Correcto. Posiblemente uno de los cuestionamientos mayores es el tema de la independencia política. ¿no? Dicen, es, una, es como una especie de oficina o de repartición dentro del mismo esquema del Ejecutivo. ¿no es cierto? Por tanto, responde a, al Ejecutivo. Eh, ¿Hay algo de eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo va a lidiar con esa, con esa suerte de frontera invisible entre el Ejecutivo, que hoy por hoy es comandado por el Movimiento al Socialismo, por el presidente Luis Arce, y la, la def el Defensor del Pueblo, que uh -huh. ahora lo pasa a conducir usted? Eh, la verdad es que eh, el norte que orienta eh, la actuación institucional es eh, la defensa de los derechos humanos. Ese es el único límite que nosotros tenemos, base límite que tenemos en, en, en la acción institucional. Eso creo que va a ir guiando y eh, día a día vamos a tener que construir eh, la independencia institucional. ¿no? Eh, es una batalla que nosotros la tenemos que librar. ...permanentemente. ¿Usted cree que en este momento no hay independencia del defensor? ¿Cuál es su percepción? Yo ¿Qué creo... ha visto estos últimos meses que ha estado...? Yo creo que hay una actuación... Eh, ...importante de la defensoría... Eh, ...particularmente... ...en ciertas coyunturas... Eh, ...tú lo has mencionado hace unos minutos... Eh, ...más allá del concepto... ...de que pueda existir o no... Eh, ...alguna... Eh, ...ruptura o no de la... ...de la eh, sucesión constitucional... Eh, eh, la importancia de esos eventos está en la eh, situación emergente, es decir, la vulneración de derechos humanos. ¿no? Entonces, la actuación de la eh, de Defensoría del Pueblo ha sido importante, eh, hay que reconocerlo también. Eh, pero hay también otros tópicos importantes que hay que eh, visibilizar. ¿no? Tenemos problemas emergentes tenemos el tema de adepcoca, tenemos eh, pues muchos eh, problemas de, de coyuntura, eh, hay denuncias de ejercicio de, de fuerza innecesario. Entonces hay que mirarlo con bajo esa eh, visión, ...de que la, los derechos humanos tienen que defenderse, ¿no? Correcto. En todo caso, es consciente el flamante defensor del pueblo... ...de que va a haber una suerte de lupa... ...de los medios de comunicación sí. en particular... ...y de los sectores de la oposición al gobierno, está claro... Eh, ...para ver eh, cualquier eh, traspié, cualquier eh, señal, ¿no es cierto?... ...cualquier mensaje que usted dé... ...y ya inmediatamente van a tratar de colgarle un sanbenito, ¿no es cierto?... Sí. ...decirle, bueno, lo que, que ya se lo han colgado, por cierto, de antemano... ...¿no es cierto?, ya lo han eh, prácticamente, pues... Eh, ...pintado de azul, si vale la expresión, uh -huh. ¿no es cierto?, el, el simbolismo... Eh, ...pues eh, entonces eh, sin duda va a ser un, un desafío, ¿no es cierto?, tener que estar... ...permanentemente eh, dando examen para que a usted de pronto no lo identifiquen... ...con el partido que está en este momento gobernando, eh, seguramente no va a ser... ...una tarea fácil, ¿eso, eso lo, lo preocupa, lo inquieta o, o qué le provoca esa, ese tema... ...esa eh, suerte de lupa que va a estar encima suyo? Estamos conscientes de la responsabilidad, eh, la importancia del rol de la institución... Eh, pues la verdad es que no estamos para agradar a nadie, ¿no? O sea, simplemente tenemos un sujeto importante, el sujeto colectivo como es el pueblo boliviano. Eh, esa, es, eh, esa es nuestra inspiración en estos momentos. Con seguridad que eh, pues, eh, se van a ir molestando a, a, en el ejercicio, digamos, de nuestra función. Va a haber eh, molestia, estamos conscientes de eso, pero en eh, la medida en que nosotros nos guiemos por la defensa de los derechos humanos, eh, vamos a tener también eh, la fortaleza ¿no? de continuar. Correcto. Eh, el hecho de haber sido elegido y acompañado y apoyado por eh, la bancada del Movimiento al Socialismo, que es la que termina precisamente haciendo que usted llegue a mm. estas funciones, eh, ¿le ha generado algún tipo de obligaciones, algún tipo de compromisos? No, para nada. Eh, y eso hay que decirle al pueblo boliviano. Nosotros nos hemos eh, postulado una convocatoria, alguien decía muy sománticamente, ¿no? para... Eh, eh, acceder a este puesto, pues los lo románticos se ha materializado. ¿no? ¿Cómo sería románticamente? Eh, eh, claro, a veces uno piensa que una convocatoria... Eh, ya está va, definida. Claro, ¿no? Y, pero bueno, ahí eh, uno se presenta también con la esperanza, la ¿no? ilusión, quizás. ¿no? Eh, de, de lograr algún resultado. Y este esta convocatoria ha tenido un tiempo de cinco meses de duración, ¿no? y durante esos cinco meses yo he tenido un, básicamente un silencio que ha sido muy duro de mantener porque pues eh, hay muchas cosas que han pasado pero yo soy muy respetuoso también de la institucionalidad y eh, hemos esperado a que la asamblea pueda adoptar una decisión los mecanismos internos que tiene la asamblea pues los asume la asamblea no la asamblea yo eh, asumo el reto de, de conducir la institución ...en la visión que estamos comentando ahora, ¿no? Correcto. Ningún compromiso, entonces, con, mm. con la bancada oficialista. No tenemos ningún compromiso y eso lo vamos a ver en la gestión. Seguro. Usted, mm. ese es un dato importante, mm. ¿no? Y ya lo reivindicaba el propio expresidente Rodríguez Belcé, ¿no? Que dijo, bueno, que demuestre. pues El movimiento se demuestra andando, dice, ¿no? La sí. frase, ¿no? Es, es, es así. Eh, ¿Usted ha sido militante del MAS? ¿Es militante del MAS? No, para nada. No, no ha sido militante del <risa> no. MAS. No. Mira, eh, yo creo que no solamente mi persona, sino todos los postulantes, por lo menos los, los que hemos clasificado, hemos sido objeto de un inusitado etiquetamiento por el solo hecho de haber prestado funciones de repente en alguna instancia del Estado. ¿no? Ni siquiera el Ejecutivo. Eh, por lo que acabamos de decir, eh, hemos trabajado en, en la Defensoría del Pueblo, hemos trabajado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos trabajado en el Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? eh, eh, hemos trabajado en derechos reales también un tiempo. Entonces, eh, esa es una, una mirada, digamos, eh, más institucional del estado pero ajeno al ejecutivo claro, no de acuerdo sí. es curioso no es cierto porque de pronto y sin que existan elementos suficientes cuestionan diríamos no es cierto con un carácter diríamos casi preventivo no es cierto por si acaso lo chicotearemos no es cierto por ahí de pronto un día se vuelve no sé qué eh, pero fíjense ustedes qué interesante no se cuestiona a alguien por un eventual ejercicio político una eventual eh, identificación con una línea política pero ellos asumen otra línea política al cuestionarlo Claro, la postura es pública. Porque el, cuestión, el que cuestiona a la izquierda, evidentemente, está asumiendo también su posición. Entonces, volvemos a la, al viejo al viejo momento bíblico en el que decían, vos eh, te fijas en la paja del ojo ajeno, pero no estás viendo la viga que tienes en el tuyo, más o menos, ¿no? una, una sí. cosa así. Bien, eh, usted lo ha dicho, eh, querido doctor Calizaya usted va a demostrar su gestión eh, caminando, yendo adelante. Eh, hoy es el primer día de los seis años que vienen por delante. Vaya, si tendrá tiempo para, para probar y demostrar, y bueno, seguramente nunca llegará un reconocimiento cuando, cuando alguien se haya equivocado. Dirán, no, yo nunca dije eso, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de eso, independientemente de eso quedará eh, su satisfacción eh, personal, ¿no es cierto? Y, el, y el, la satisfacción del deber cumplido, que es lo que, es lo que se quiere en estos casos. Eh, bien, eh, quisiera... Volver un poquito al, al origen, eh, ¿cómo se llama su mamá, me dijo? Candelaria. Candelaria. ¿Sabe, ah, ca sabe Candelaria de esto, de, de esta nueva situación que vive su hijo Pedro? ¿Está es, al tanto? Eh, sí, eh, bueno, ella ya tiene 81 años, eh, sabe pero, que estamos en la función, no dimensiona de repente en la magnitud de, de la función en sí misma, pero sí me ve por la televisión y... Pues realmente se preocupa, ¿no? Sí. ¿Se preocupa? Se preocupa. Pero me imagino orgullosa también, ¿no? Eh, no, definitivamente. Yo te comento algo, eh, yo soy parte de una familia eh, que no tuvo profesionales, ¿no? Y cuando yo eh, me graduó como abogado, era el primer profesional de, de la familia, y pues la gran satisfacción es la alegría del padre, ¿no? La madre. Un orgullo ahí. En un momento en que ser abogado eh, estaba destinado pues, a cierto nivel digamos de clase social. ¿no? no para un calizaya. No para un calizaya. Entonces, eh, yo también ingresé al Tribunal Departamental de Justicia eh, como vocal. Eh, en un momento en el que ser vocal eh, estaba reservado a ciertos estamentos también. ¿no? Ahí lo estamos viendo bien jovencito. Ah, <risa> sí. Esa es una foto... De hace muchos años. Eh, no pregunté y lo guardé para el final. Eh, ¿Es casado, tiene hijos? ¿Cómo está soy constituida casado, su familia? Sí, soy casado. ¿tien? ¿Esposa, abogada? ¿Abogada, sí? Mire. Sí. ¿Hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos? Tengo dos. ¿Mayores o menores? Eh, ya son mayores, sí. ¿Profesionales? Eh, no, todavía no Están, están, están en, en camino. Están en camino. ¿Qué estudian sí. ellos? Eh, nada de derecho. <risa> ¿Qué será? no? Ingeniería. ¿Qué, ha ¿qué habrán visto? Los dos van por la ingeniería. Sí. Bueno, buenísimo. Eh, Desearle lo mejor, que le vaya muy bien. La verdad es que es una noble institución la del Defensor del Pueblo y la persona que la conduzca tiene que ser tan noble como, como la institución y bueno le daremos crédito al doctor Calizaya, sí, eso, es, eso va a ser importante. Seguramente con el correr de los días se irá, se irá, sintiendo su mano. Desde la designación de los adjuntos uh -huh. ese va a ser sin duda un, un, un buen momento, momento uh -huh. buen momento para, para ir calibrando un poco la cosa. ¿Cuándo será esa designación? Hay más o menos, no hay un plazo, ¿no? Ahí hay, hay un plazo, plazo de, de 30 días. 30, ¿no? ¿no? 30 Pero realmente será antes o no? Sí, va a ser. Eh, no queremos tampoco correr, eh, coser y tampoco alargar mucho el, el tiempo. Buscar un equilibrio. Eh, yo aprovecho la oportunidad sí, eh, para eh, darle un mensaje a la población, al pueblo boliviano, de que eh, pues la Defensoría está eh, al servicio de, de ustedes. ¿no? Eh, es importante también el tema de los medios de comunicación. Eh, ustedes son eh, los constructores, lo decíamos en, en el discurso de posesión de esta defensa de los derechos humanos yo reconozco también la labor tuya en Argentina con la comunidad boliviana ha sido muy importante también en la, en la defensa ¿no? y además protección de, de muchos derechos de nuestra comunidad ¿no? es, es, es importante así hemos pasado o sea por diferentes actividades todos hemos llegado a defender en algún momento por eso digo cuando se presenta una situación de vulneración, la verdad es que todos, absolutamente todos, somos defensores del pueblo. Evidentemente. Muchas gracias otra vez, mucho éxito y, y aquí a la orden, para lo que fuera necesario. Claro que sí. Entonces, Muchísimas claro. gracias. Hemos tenido el placer, el privilegio de poder compartir estos minutos, conocer un poco eh, la, a la persona, por supuesto, y un poco las expectativas con las que llega esta persona. Estamos hablando del doctor Pedro Calizaya Aro, el flamante defensor del pueblo de Bolivia. 8 19, tenemos que hacer una pausa.